Venimos a la porque no llegó Silvia, porque aparentemente tuvo un accidente. Le digo, bueno, vamos, vamos a ver, pero está bien. Está en el hospital, me dice, no sé. Bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Y ahí caímos en el hospital y... Ahí nos fuimos, ¿te acordás que nos fuimos? Yo no las conocía a ellas. la primera que vimos fuimos a ver y a y, y ahí decían que estaba todo así nomás sostenido, decían ustedes ¿Te acordás que nos volvimos a la escuela a sacar fotos? Claro, yo le digo, chicas, hay que sacar fotos de eso porque estos te cambian los tarros porque eran unos tarritos así chiquitos que de leche nido eran Claro los que, que sostenían, sostenían la malla así y de hecho sí. lo hicieron después, ¿eh? Y y cuando, ¿Eh? Lo cambiaron el tarros grandes y mm. los de 20 litros le metieron cemento aunque ah, eso estaba firme. Y cuando hicimos, en la causa el fiscal pone que eran los tachos de 200 litros. Ah, sí, cuando sea, ah. o sea, bueno, vos decís no, esto, ocultamiento de pruebas? Cabral, era. Este Cabral, que, sí. que es ahora juez de federal. Claro. Está <risa> llevando a cabo el juicio de esa manera. Sí, sí. pero no, todos los caminos. Ay, al sí. eh, No, no, así nos conocimos muchos de nosotros. Después, planificando las actividades, cuando se cumplió un mes, cuando se cumplieron dos meses, cuando se pero, ¿sí? Ay, ella, sí. Le decían la flaca. Alquilaba un monoambiente que en esos tiempos costaba 300 pesos. Su salario era de 500. Llevaba una vida austera. Su medio de transporte, la bicicleta. Tenía un gran compromiso con su tarea y con el contexto en el que trabajaba. Cuando en el 97 el barrio Zapere fue gaseado por la represión, Silvia estuvo ahí, un día después, con su gesto solidario. Su presencia quedó impresa en una foto en el diario Río Negro. También en ese entonces, se acercó con su mano fraterna a la gente de la Cuenca 15, que necesitaba de la solidaridad popular. En lo cotidiano, era la que compraba el par de medias que necesitaba esa nena de jardín. Con su bicicleta visitaba las casas de los pibes para asistirles. Les acompañaba a ida y vuelta hasta espacios un poco más habilitados para sus prácticas de educación física. Y llegaba a la escuela pedaleando. Bueno, a Silvia la conozco en la calle, militando en Aten, eh, allá por el año 99, creo yo. Eh, nos reconocíamos en ese momento en la militancia de Aten, sabíamos eh, quiénes éramos profes de educación física porque veníamos de, de una lucha ya del año 97 que habían sacado las horas coprogramáticas de educación física de la escuela primaria y las jefaturas de departamento de media, de todas las materias, pero de educación física también, y veníamos de esa lucha, así que había un grupo grande de profes que nos reconocíamos en las calles, nos reconocíamos en la lucha. Eh, yo conocí la escuela eh, a Silvia en la escuela 197, en la época en la que salíamos a a las luchas colectivas de Aten, en ese momento, por bueno mejores condiciones de trabajo, por lucha salarial. Habíamos estado, no hacía mucho, yo empecé a trabajar en el año 94, y en el año 97 me toca la primer gran huelga de Aten. En ese momento se hablaba mucho de la Marcha Blanca, de la cual yo no había participado ya como docente, sino como eh, parte de la comunidad, la conocía por ser parte de la comunidad, estaba estudiando. Y en el año 97 me toca la gran lucha de la huelga eh, que hacemos en Neuquén por la ley, enfrentando a la Ley Federal de Educación. Eh, así que ahí conozco a Silvia. Nos conocíamos de antes también, por supuesto, de las marchas, ella y su bicicleta, siempre, en todas las marchas, caminando con su bicicleta al lado, en las asambleas, siempre. Desde que la recuerdo, que, que me recuerdo, que no recuerdo en esta provincia, siempre luchando por eternos reclamos, Por siempre hay una, una cosa más y siempre algunas las mismas de hace treinta y pico de años, pero bueno, peleando, siempre peleando. Así le fuimos peleando y entonces lo que hace la empresa es tapear de alguna manera las zonas de obra que todavía eh, continuaban, que eran los patios. Y ahí empezamos a convivir en esa locura y naturalizar absolutamente esto de estar dando clase, que los niños, niñas, madres, padres, todos nosotros entraran y salieron una obra de construcción todos los días. Es decir, era una trampa mortal, alguno iba a caer. Esa era la realidad. Es decir, nosotros, en un sentido veníamos advirtiendo, si habíamos advertido todo el 99. En, en el 2000 empezamos las clases, logramos que se corten unos 10 días las clases, pero era siempre la presión de que, no, que teníamos que dar clases, también la presión lógica de la familia, porque las aulas ya estaban terminadas, entonces, como que el espacio aula se, era un espacio que ya se podía habitar, pero claro, el espacio aula de la profe de educación física, no, los patios no estaban terminados, pasábamos por por pasillos que tenían esto, es decir, yo digo trampas mortales, es decir, nosotros no la si, no, nunca la nunca imaginamos que íbamos a caer en esa trampa mortal. La furia de los manifestantes se desató contra la casa de la Secretaria de Educación de Neuquén por considerarla responsable del accidente en una escuela en construcción que acabó con la vida de una maestra. Es un salvaje atentado y no es el primero. Y ustedes recordarán que en el mes de febrero de este mismo año ya sufrió un atentado muy grave, en esta oportunidad es mayor es mayor el daño, es mayor la violencia, y bueno, este es el resultado de quienes están convocando permanentemente a la violencia, a no trabajar, que a quienes yo puedo atreverme a llamar terroristas sindicales, porque este no es el sindicalismo que necesita el país. Ellos le adjudican la muerte de una maestra, ¿usted se encuentra responsable de esta muerte? De ninguna manera se imagina que ese es un agravio más Para esta gente que siempre está buscando motivos de desorden Ellos estaban buscando una víctima Y desgraciadamente ocurrió un fatal accidente Un accidente en una escuela Que, que tuvo el apoyo del Consejo de, de Educación desde el primer momento Por esto de... Eh, los chicos estaban en el portón Y claro. Silvia fue y vino cuatro veces a, a llamar al tele de, de, de la dirección de la escuela Para que venga. Para que venga, para ver qué estaba pasando Por qué se atrasaba Y en una de esas... vidas Pasadas sí, Se clavó el colectivo demorado mm, sí, Claro, sí, Entonces, es esa impotencia que vos no. decís No, es... Tenía que pasar igual bueno. aparte así como pasó pensando que solo se había golpeado la cabeza bueno, Y está, eso no, lo nada. otro, era un golpe sí, Era un golpe, nadie, nadie vio un poquito que le había quedado Porque el fierro la... le entra por el costado del ojo ¿Y ella está consciente Sí, sí. cuando va al hospital? Ella le entra no. el fierro y le sí. sale, y tenía una gotita de sangre barrio La enfermera que la atiende, que es una chica conocida, dice sabés que yo le limpié y no era un raspón. No y se ella sabe. cae para atrás y se golpea la cabeza. Cuando la van a ayudar ella dice no me toquen, no me muevan porque me golpeé la cabeza. Mm. Pero nadie se dio cuenta en ese momento que se había clavado el fierro y que el fierro le había llevado acá. Mónica la apompó. Y ahí le salió. Y salió. Sí, y salió y salió. el pie de la masa cima estaba... Sí, sí claro. claro entonces claro, lo se claro. acción y reacción. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo tenemos vivo, seguimos eh, manteniendo el dolor, seguimos manteniendo el pedido de justicia. Seguimos recordando, todos los años, eh, la necesidad de que el sistema tenga una respuesta a todas estas situaciones que no dejan de ser actuales. Además, eh, uno siente que, que mucha de la, mucho de lo, de lo luchado, mucho de lo peticionado, eh, ...ha caído en, en saco roto, no, no tenemos respuestas de... ...hoy es, las escuelas siguen teniendo los mismos patios... ...siguen teniendo la misma infraestructura...